Luciana Salazar contraataca, Franchim tiró comentarios hirientes, yo tengo códigos. Tras los polémicos dichos de la periodista, la modelo dio un móvil en el que se la vio enojadísima y sentenció,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 Había dicho Analia Franchin. Esta frase hizo que Salazar estallara y la criticó en Twitter, con los hijos no, SOS una basura. Este martes, Salazar se despachó contra la panelista en intrusos, Analia dijo cosas y dientes sobre mí. Sabiendo que hay un vínculo familiar yo podría sospechar de cualquier cosa. Yo tengo códigos en la vida y jamás hablaría mal de una prima que tiene que ver con mi familia. Yo la conozco muy bien a Analia. Hablé con alguien de su panel también, no voy a decir quién, que también lo sintió raro. Yo vengo sintiendo muchos comentarios, ya me había pasado, y lo de ayer me confirma más que lo que sospechaba. Ella ya venía tirándome comentarios filosos y mala onda, que no tuve a mi hija por problemas alimenticios, cosas muy feas que sabe que es mentira porque ella convivió conmigo. Hay cosas que duelen y ese comentario me sonó malicioso. Se lo puse por privado, Analia, espero que no haya sido con maldad y ella me contesta no, para nada. Ayer sucedió lo mismo. La respuesta de Franchín no tardó en aparecer. Mentirosa compulsiva, escribió la periodista en Twitter. Además, ella ya había escrito un duro descargo. Revisa los tweets y los mensajes privados que nos mandabas a todos cuando te preguntaban si, Matilda, era de Martín, Redrado, y decías ya se va a saber. Déjate de joder Lu. Estás mintiendo. No me hagas mostrarte, fiel a tu estilo, las conversaciones privadas. Haceme un favor.